Buenos días. El pasaje que hemos leído este domingo empieza también de una manera abrupta. No tengáis miedo de todos ellos. ¿Quiénes son estos señores? Claro, tendrían que haber, por lo menos, mencionado lo que viene a, lo que viene a continuación. Guardaos de las personas que os entregarán al Sanedrín y os azotarán en sus sinagogas. Entonces entiende, no tengáis miedo de todos ellos. Insisto en estos puntos porque si no, leemos los textos así desangelados. En este pasaje breve que leeremos este domingo, la palabra tener miedo aparece muchas veces. Ojo quiere decir que Jesús es muy consciente de que sus discípulos tienen muchos miedos. Aquí hablaba, no tengáis miedo de las personas. Más adelante, todavía precisará. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden inmolar el alma. El Código de ha cambiado el, el, el verbo. Al cuerpo pone matan. Hablando del alma, pone inmolar. Creo que es muy preciso, porque el alma no se puede matar. No hay nadie que pueda matar el alma. El cuerpo sí que lo puede matar. Por esto, el, el verbo utilizado por Coricebeza, cuando habla de inmolar, entiende sacrificar, es un verbo que en el Apocalipsis se usa en referencia al Cordero Pascual, que será sacrificado. Se entiende ahora que estos cambios eh, son, los cambios los han hecho posteriormente, pero las precisiones del Códice Beza, como siempre, son muy interesantes. Gracias.